Uy. ¿Eh? Estamos llegando a Sol Island, la isla del sol, o mejor dicho la isla del frío con sol. Bueno, vamos a ver el recorrido. Acabamos de entrar aquí a la isla del sol en Harbin y está vacío, está súper bien porque Anoche nos fuimos al Snow Culture Fair o algo así que se llama. Son como primos, muchas pues eh, como castillos iluminados y tal. Son las 12 del día, estamos a menos 10, o sea no está tan frío. Ayer estábamos casi a menos 20. Allí atrás dejamos al Summer Palace, la réplica de ahí de que está en Beijing. Y vean lo que nos encontramos de este lado. Un tremendo dragón. De hecho, muchas de las esculturas están hechas por estudiantes de universidades. Entonces hay como que diferentes categorías. Vean lo que me encontré, un equipo de México con Canadá. Dice ahí, "Police have hints they believe no not a notorious serial killer who terrorizes famous serial mascots and them eat them for breakfast." Jaja. Ja. Bueno, saludos hasta donde quiera que esté Jorge Luis Santana Hernández Israel. Magaña Rodríguez, Carlos Miguel Ramírez Pereira Jessy Armand Y vean, así les quedó su escultura El serial killer, ¿eh? ¿Qué tal? Que se supone que está comiendo ahí sus, sus cereales Como sus totis, ¿o qué serán esos? O sea, se los come todos Es un asesino cereal El tamaño de esta escultura está enorme las formas, los detalles Wow Eso este es impresionante ¿eh? Un monociclo, pero con trampa Eso es trampa porque tiene sus ayudaderas ahí No creo que no lo estamos viendo, señor ¿eh? este es un, ¿Cómo se llama? ¿Es un triciclo? Oh. Supongo, ¿eh? Por las tres llantas Ahí ya se va a subir a su monociclo, mira aquí su volante. Eh, ahora vamos a subirlos. Ay, ay, ay. <ríe> ok, uh, de reversa, de reversa. Vamos a dar la dirección hidráulica. No quiero estrellarlos porque no son como carritos chocones, ¿no? Entonces. Pero pues como tampoco hay mucho freno que digamos. sí ya nos están metiendo todos. Ah, sí son correctos chocones, ya me di cuenta. Miren, como todos me estrellan. Ahora sí vamos a chocar a los demás. Oh, perdón. Bueno, ya con este vehículo podemos ir mucho más eficientemente. Allá me quedé atorado. No, pues yo creo, ¿saben qué? Vean, aquí esta es la esquina de los que ya nos dimos por vencidos. A ver, le copiamos la inspiración a esa persona. ¡Wow! Muy bien, ¿eh? Se ve que ya está experimentada. Yo creo que ha de venir cada año. Mejor caminando, ¿no? Para hacer un poco más de ejercicio no subirnos a estos vehículos alternos pues aquí estamos dando la vuelta en este sillón movedizo bueno, lo puedes mover tanto como tú quieras realmente no leía el instructivo pero pues hay varias como cosillas que hacer por acá eh, todo el mundo se queda viendo como si tuviera filas o sea, no yo, sino el, el sillón yo creo que nos vamos a ir desde el otro lado porque hay unas bicicletas que se antojan manejarlas. ¡Vámonos! Nos subimos a esta bici de hielo eh, para hacer un poco de calentamiento porque si no se te congela. Y sí, ven. aquí hay todo tipo de acrobacias. <ríe> ya he visto bastantes caídas de hecho me caí hace rato yo entonces, eh, vean, ahí hay otra pero sí, está medio peligroso porque sí está súper resbaloso de hecho hace rato una persona mayor se cayó y vinieron a ayudarla, a sacarla en camilla, entonces si vienen por estos lados, pues sí no se resbalen quedamos hasta la noche son las seis y media creo que cierran a las siete hace rato hubo un pequeño show de luces eh, también tienen lo suyo, digamos, ahorita en la noche pero pero de día también se ve súper bien vean, ahí le pusieron más bien como un, una proyección y hace rato estaban pasando ahí imágenes y tal de Harvey no se alcanza a ver muy bien en la pantalla la cámara pero está impresionante esta escultura ¿eh? es como de unos 5 6 de alto por no sé tal vez unos 100 metros 80 90 más o menos de largo impresionante aquí siguen las mascotas bueno ahí tenemos ese osito se ve un poco triste yo creo que por el frío el chinito y aquí está preferido de este año que es el año del cerdo estamos ahí creado por las calles de Chongyan Dache Chong da y aquí al final es un lago este lo he visto en varios lugares. Eh, ahí en Beijing sobre todo era como que muy popular. Ven, ese está ahí el trompito girando. Y le dan ahí sus mecatazos. Aquí el lago, ¿cómo está? Todo congelado. Aparte como ya toqué todo, me no vine de tenis. Entonces con tres calcetines, pero de todas maneras no medio aguanta pero pues ya dejé todo empacado para nada más ir a dejarlo a recoger, perdón, entonces están las botas y eso ya están empacadas pero vean, ahí, cuánto dura este chiquitín oh. Oh. si sí me caí como dos veces ya y eso que estaba en las botas porque, pues yo creo que como no estás acostumbrado a caminar así en, en hielo que digamos eh, pues, por eso vean, Padre. Como, como que no se aprecia tanto la cantidad, la, la temperatura. Pero estamos a menos 10. Entonces, menos 10, pues sí, ya es algo que no estamos tan acostumbrados. Encontramos un laberinto aquí en medio del lago. Entonces... Si vienen por estos lados, déjenme saber para que por ahí les pasen unos tipos en donde me quedé también el hostal era un hostal como tipo cápsulas eh, de hecho estaba bastante chistoso o sea, bien para hacerlo una vez pero pues ya, como para vivir la experiencia nos quedamos aquí en Harbin unas horas más y después de aquí ya estaremos volando a casa, hasta Shanghai que estén muy bien, saludos y no se congelen bye bye